después de todos los problemitas, lo que nos costó el año pasado este año, la verdad que estamos muy contentos 37 equipos van a jugar en el bifur y el día sábado con las nenas, 17 clubes así que la verdad que más que contento, más que la idea era arrancar mañana no pudimos, no llegamos quemamos, gané muchos chicos para fichar este, tema este, actitudes y nada, no queremos arrancar este, teniendo varias cosas pendientes. Entonces decidimos una semanita más. Si Dios quiere, llegamos perfecto, ya el sábado acá ya están los fítos, con, con todos los, los partidos, los que se van a dar los sábados, los domingos. Este, no sé si está el club nuevo del 17 y pues Cruzarimón no lo llegó. Ah, ya está les quiero dar la bienvenida a un club nuevo que viene este año como invitado a ser parte del FUR así que Jonathan, la bienvenida para, para vos, para tu club para todos los, los chicos de Nuevo 17 de Cruzangón se sigue agrandando la familia del FUR, la verdad que nos pone muy contentos. así que bueno, antes de, antes de seguir hablando, hay varias cositas para tocar me gustaría que, que pase, que hable hay un actor principal en todo esto que es, que es Juan, ¿sí? Así que bueno, me gustaría que él hable un con ustedes, le dedica todo lo que él tiene que decir, como siempre, y después seguimos nosotros charlando, tenemos después gente de la universidad que también va a hablar, y por, también va a haber gente de Madrid que va a proponer cosas para, para los clubes, que está muy bueno, ¿sí? Así que le damos la, de la bienvenida a Juan. <appláquen> oh. bueno, obras en los clubes que venimos haciendo y que, que seguramente con ustedes vamos a seguir trabajando para seguir mejorando las, las instalaciones de los clubes, eh, todo lo que tiene que ver con el servicio de ambulancia también, con, con el cuidado de las niñas y los nenes. Bueno, mañana creo que se termina parte de los actos físicos en el Hospital San Bernardino, para, para todos los, los los pibes las pibas que integran integra la liga. Yo voy a estar un ratito por el hospital saludando mañana a los nenes y a las nenas, bien dijo Marcelo, terminemos los actos físicos y arrancamos la liga que no bueno, sumemos todas las precauciones y hagamos todo como corresponde para que esto comience bien muy contento por lo de las pibas, por lo de las nenas muy contento va a ser un campeonato muy lindo de la liga femenina así que lo vamos a seguir de cerca y por supuesto lo, lo vamos a estar acompañando y con la liga no se jode, arrancamos un año en donde la liga es de los pibes, la liga de las pibas es de las nenas, es de los nenes, no es de nadie en particular Digo, no, no hay que hacer politiquería barata con, con, con este tipo de instituciones y lo que hacen, lo que hacen ustedes, y yo agradezco, agradezco es contener en cada club, a cada piba, a cada pibe del barrio, más pibes en los clubes, más niñas en los clubes, son menos pibes en la calle, menos pibes en las esquinas, así que el rol de la escuela, el rol del club, todo lo que tiene que ver con este tipo de políticas son más que importantes, eso lo que tenemos que hacer en el municipio, es, acompañadas corriendo, corriendo y mucho más en un año electoral, corriendo, toda la cuestión política, que no le importa nada, no le importa nada. Y nadie me habla de, ni de candidatura, ni de política, ni de cosas raras, sino de todo lo que está hoy pasando en nuestra sociedad, en donde hay momentos que se están viviendo que son muy, pero muy difíciles. Pero bueno, arrancamos la liga, arrancamos de vuelta y arrancamos con todo el municipio al servicio de todos ustedes, de todas ustedes. Laboremos mucho en los clubes, tenemos mucha obra en los clubes y queremos seguir avanzando. Lo hablé con el ministro de, de Turismo y Deporte de la Nación, vamos a tener fondos que nos van a estar llegando ahora en el mes de marzo, a abril, para que vayan para Los fondos que vengan del Ministerio de Turismo y Deporte van a ir directamente a los clubes de la Liga para seguir mejorándolo, para seguir fortaleciéndonos. Así que todo lo que venga, vamos a dividir en una cantidad por igual y al que más necesite un poco más y el es que mejor esté eh, nos pone muy contentos, pero bueno, van a llegar recursos ya tomé la decisión como, como intendente que lo vamos a dividir. Absolutamente es todo lo que tenga que ver con la necesidad de los clubes que integran la Liga de Fútbol de clubes. Club, ¿no? Así que bueno, gracias y metanle más Bueno, estamos acá en lo que va a ser la reunión de la LIFUR. Estamos con un amigo de la casa, Claudio. Muy buenas tardes, qué calor, amigo, ¿no? Qué hace, qué hace fe, <risa> sí, insoportable el calor. Insoportable el calor. Bueno, eh, te vemos este, este año del lado de la comisión directiva de lo, de lo que es la Liga. Sí. qué puesto? Que, que, sí, sí, sí Marcelo, al enterarse que yo dejé como delegado general de la sociedad de fomento, estoy más con los chicos y un poco con la nena, bueno, me ofreció, me vino a hablar para que integre el Tribunal de Disciplina. Bien, bien. Eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser tu, tu función, digamos, en el tribunal? No, no, por ahora vamos a estar unidos, no hay uno que sea presidente o cargo, no ah, hay... Bien. Si bien hay una cabeza, pero no está definido todavía, pero, pero la idea es sumar. Hay que, hay que ver el tema de los árbitros, ¿no? Hay que ver un montón de cosas, sí, ya lo estuvimos viendo, ya nos reunimos, todo, y bueno, tratemos de mejorar un poco. En, en lo que es tu club, primero de mayo, luego vos vivís al lado, siempre va a ser sí. tu club, eh, estábamos viendo que hay obras, ¿no? Sí, sí, un grupo de papás y técnicos eh, están trabajando con las tribunas, están dando la cancha estamos utilizando todo el material que nos está mandando Juan Bien. Eh, gracias a Dios en ese sentido nos está ayudando mucho este año, eh, un, un subsidio también que nos dio, y a base de eso están trabajando los papás y los técnicos ¿Cómo, cómo, cómo es esas, van a ser esas tribunas para la gente de, de Primero de Mayo? No, están están, están armando están reforzando más en la parte, digamos, si vos entrás al club de la derecha, donde estaban bien. los vestuarios. Ah, bien. Eh, y están agrandando un poco la cancha, se sacaron la tribuna de atrás para que también sea un poquito más larga. Bien. Para que sea más cómodo también. Una tribuna sobre... al lado de la parrilla. Claro, tendría que ser ahí. Va claro. a haber de los dos lados. Sí. Pero bueno, ya, ya se checó un poco el tema vestuario, se muda a un vestuario. Bien. No, está, está bueno el proyecto. Está bueno porque viene de la, de la mano de Juan, digamos, y también de Desarrollo Social, ¿no? Nos está ayudando al Desarrollo Social. Ellos nos, están, nos consiguieron los materiales, inter, por intermedio de Juan. Y, y bueno, y sí, la mano que nos da Juan también con la parte de un subsidio que nos dio al principio de año, que nos prometió en la fiesta de fin de año. Y bueno, gracias a eso y más la mano de obra de los muchachos, más los papás estos que se integraron y están haciendo para adelante. ¿Cuáles son las expectativas, la última, este año para vos y el grupo de, de gente que está acompañándote en lo que es la liga femenina y la liga masculina? Eh, femenina, bueno, estoy a cargo, sigo como subdelegado. Eh, delegado está Lorena, que es una mamá que se integró este año, a fin del año pasado y este año, y delegado de los está el conocido Petu como Alejandro bien. Mendoza y Juanma, que también es un papá que se integró. Y la expectativa está buena, yo qué sé, uno siempre, cuando por lo menos a mí, el proyecto de la nena es nuevo, me entusiasmó, estoy, no sé cuánto voy a estar, pero a, arranqué, arranqué, en Confusel hice lo mismo, llevé la disciplina al club, estuve un año, dos años, después me retiré, y con la nena, no sé, hasta ahora, estuvimos el año pasado, estoy este año, y vamos a ver, después. Está bueno que haya muchas actividades, porque eso quiere decir que el club está abierto de lunes a lunes. Va a estar prácticamente abierto de lunes a lunes. Sí, sí, sí, por los entrenamientos, la nena entrena también los sábados a la mañana, claro. sábado a la tarde está en la jornada, los domingos a la mañana juega la nena, a la tarde fusar estaba con, constantemente en movimiento. Creo. Bueno, muchas gracias y todo lo mejor. Gracias a vos, Fede. Dale, que hable todo muy bien. Esto significa que ganamos un mundial. A todos nos gusta ganar. Pero yo les quiero pedir a ustedes como delegados y delegadas que los partidos y las fechas sean con tranquilidad que nosotros estamos trabajando con chicos y con chicas ahora y tenemos que dar el ejemplo Porque a ustedes les toca la peor parte que es a veces contener a todo el grupo de padres y tener que dar la cara con un montón de cuestiones pero es importantísimo que todo esto que estamos haciendo se haga en un clima de armonía siempre va a haber uno que gana Siempre va, a haber lo que siempre va a haber un campeón, un segundo, un tercero. El fútbol siempre da revancha también. Siempre da revancha. Y no hay nada más lindo que esa revancha se dé al año siguiente en un clima de armonía y sin enfrentamiento Como estoy diciendo yo, hoy una persona, un niño y una nena, desde que tiene 4 o 5 años empieza a jugar a la pelota. la Liga de Futsal la Liga de Veteranos cada vez invertimos más dinero y más tiempo de todos nosotros para que los clubes estén mejor lo único que les pedimos es que sea con tranquilidad y en paz y ustedes como delegados y delegadas nos tienen que ayudar también van a recibir la ayuda y la presencia del municipio cuando ustedes lo necesiten lo necesiten hay situaciones que se pueden desbordar. Solo las queremos saber porque también vamos a estar presentes, no lo vamos a dejar solo. Pero sí es importante, así como se trabaja en la semana, la técnica, la táctica de cada, de cada categoría, es importante también hablar con los papás, con las mamás, de que la fecha se tiene que desarrollar con tranquilidad. No puede ser que haya que ponerle sanciones a los clubes, fechas, pérdida de localidad, entradas, delegados que no puedan participar porque no podemos obtener esto como vecinos que son. Entendemos que hay rivalidad entre los barrios, rivalidad entre los clubes y entendemos el fútbol como es, pero estamos trabajando con menores de edad reconozco el salto que se quiere dar de profesionalismo de, de formación y de capacitación vamos a llamarlo así profesionalismo es otra cosa formación y capacitación pero no podemos llevar esto que es simplemente fútbol a una pelea cotidiana ustedes me conocen y saben que siempre les pedí lo mismo tranquilidad porque aparte tenemos que tomar una sanción disciplinaria, la vamos a tomar y no queremos. Les juro que no queremos. No es cómodo ni para la liga ni para el municipio tener la liga entera gente de los clubes. Esta es la liga de los clubes. ¿Quién la tiene que cuidar si no son los clubes? Nosotros estamos de paso acá, ustedes no. hay que cuidarlo un poquito más y lo más importante es que no haya violencia que no haya violencia eso por un lado por otro lado, recién le comuniqué a los chicos también la una UR con el, todo lo que es el instituto de kinesiología a disposición de los clubes sí, para trabajar si hay chicos que se golpean para que ustedes también tengan técnica nosotros los vemos, ¿vieron? Le tiramos un poquito de agua con el spray y el pibe sale corriendo. A veces hay que saber dónde tocamos, cómo, qué es lo que hay que hacer con esa criatura, o pues son criaturas en definitiva. Bueno, la idea es trabajar también con el Departamento de Kinesiología, con el área de Kinesiología de la NABUR, para que le dé a ustedes una formación o una capacitación y que también estén presentes en la fecha. Vuelvo a repetir: creemos y pensamos. Estamos haciendo una liga que vale la pena cuidar, que vale la pena seguir haciendo crecer y que vale la pena cada peso que se pone del erario municipal, de los impuestos que pagan nuestros vecinos, en la formación de nuestros chicos, en el cuidado de nuestras chicas y chicos y en el fortalecimiento de los clubes. Háganos la chava, cuidémosla, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, estábamos acá en lo que es la Liga de Fútbol Infantil que está haciendo la reunión con los clubes y nos enteramos que vino, que vino gente de la UNAUR a proponerles algo a los clubes. ¿Estamos con...? Bueno, mi nombre es Sebastián Casas, vinimos acá desde la UNAUR para estar presentes en, en la LIFUR de Urlingan en la propuesta de tres eh, proyectos, uno que tiene que ver en primer lugar con la formación de, de los, del técnico Sí, del curso de técnico, infanto-juvenil el segundo curso es el de arbitraje y el tercer curso de gestión deportiva Bien, y estamos con... Leandro Casas, hermano de Sebastián Bien. Así que, bueno, venimos acá articular a, con la LIFUR en conjunto, obviamente, con, con el municipio para, para, para tratar de capacitar y formar a, a los referentes de los clubes Muchos clubes tiene la LIFUR, creo que más de 40 y a su vez ahora le agregaron femenino ¿Cómo se van a manejar? Bien, a ver, eh, obviamente esto, nosotros en el marco de ser de referencia del deporte, eh, el crecimiento, obviamente, desde, desde el aporte del municipio, desde el municipio eh, no, queda, no queda otra que, que, el, que el crecimiento, obviamente, se va a potenciar enormemente. Mm. Así que, bueno, nosotros de la universidad venimos a, a hacer nuestro aporte. Bien, ¿cómo tiene que hacer los clubes, eh, para, los clubes, perdón, la gente de los clubes, para contactarse con ustedes? ¿Días? ¿Horarios? ¿Cómo es un poquitito? Eh, un poquitito para contarles, Dale. las inscripciones en, arrancan en el mes de abril Bien. ¿sí? de los tres cursos, va a salir un formulario desde la página de la UNAUR que es www.unaur.edu.ar esa es la página oficial de la UNAUR, van a salir los formularios de las tres capacitaciones en donde está la grilla de horario de los respectivos cursos. El curso de entrenamiento se va a dar acá en la Unión Ferroviaria, Bien. que es Sargento Salazar 1501, eh, dos, los días lunes de entrenamiento, los días miércoles de arbitraje, y la otra C es el Dorrego, que es el turno noche, que sea de 6 a más o menos 8 y media de la noche, en el colegio Dorrego es el de Echeverría de noche, no sé. y es que sobre Mariano Necochea, 1110. Esas son las 12 de los tres cursos de capacitación. Está bueno esos cursos porque hoy en día eh, la, lo que usan la liga son padres de chicos que te dicen: ¿Tenés un hijo, no sé, 2012? Listo, vos sos el técnico de la 2012. Pero hay que saber cómo entrenar a los chicos en temperaturas como están haciendo ahora, 40 grados. Yo creo que a las 5 de la tarde no podés. Eh, después cuando se lesionan, no que recién estaban hablando, que le tiran ¿no? el frío, digamos, el, el spray, el spray <ríe> o, le, o le masajean ahí, ¿no? Y nosotros venimos a eso, a la realidad que el, pa, que el padre o la mamá que se hace cargo de esa categoría, bueno. venimos a, a capacitar, a formalizar y que la tarea, que es un rol docente, entonces el claro. rol docente tiene que ver con eso, con tener ese contenido de, ya sea de las capacidades condicionales, de como vos decís, de saber cómo intervenir, por lo menos saber qué es lo que no hay que hacer para no lastimar a un chico, porque como dijo Juan, como dijo Martín, trabajamos con personas, claro. entonces y con chicos y chicas. Sí. Y venimos a esto, a que es, esa madre, ese padre que se hace cargo de esa categoría, tratar de agregarle con, contenido y capacitación. Así que eh, estamos muy orgullosos y Bien. estamos acá en, en construcción, municipio, Lifur y Urlingan bueno, y la Universidad de bruno Bueno chicos, muchísimas gracias por este ratito, eh, sabemos que es de noche así que muchas gracias por, por estar con la hora de Urlingan. Bueno, gracias, gracias a, vos, a ustedes a y bueno éxitos, éxitos. Dale, gracias. que ande todo muy bien. Bueno, seguimos acá en lo que fue la reunión de la Lifur, estamos con gente del destino, ya un amigo de la casa. ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Fede? Todo bien acá. Contento eh, y muy ansioso con el estamos con la intriga de que no va a tocar, un año lleno de desafíos eh, con la zona A del destino, bien. con las chicas, las, las nenas. Y ahora metimos el destino metro que va a participar en la zona C. Así que muy contento, ansioso, queriendo que arranque ya. ¿Cómo es el destino metro? ¿Qué sería? Es una actividad de inclusión. Ah, bien. De inclusión que hicimos para, para todos los chicos. Siempre digo lo mismo. Eh, mi discurso siempre es, es similar. Eh, el fútbol a veces es muy ingrato sí. y es competitivo. Esto es para los que no pueden, entiendo. Para los chicos que, que no tienen la posibilidad de jugar en otro club, para los chicos que, que, que son discriminados en otro club, eh, o, o chicos que recién arrancan, eh, bueno, eh, es eh, exclusivo para eso la actividad esta. Está muy bueno. Está, está muy, muy bueno, bueno sí, sí, muy contento. Es un club, el destino es un club que ascendió la A, tiene todas buenas noticias. Sí. Ascendió la A, están arreglando su club, tiene muchas actividades dentro del club. Eh, ¿Cómo viene un poco, si querés contar, la obra? Que después vamos a ir y la vamos a ver. Sí, eh, la semana que viene, bueno, te ha invitado Fede, Juan va a ir a la obra para.. Bueno, vamos a, a juntarnos y va a inspeccionar un poco la obra como viene. Bien. Yo subí unos videos dentro de día que donde mostramos los avances de los baños, eh, baño y vestuario con ducha, Bien. Eh, baño para gente con discapacidad y baño con vestuario y ducha para mujeres. Así que, nada, muy contento y, nada, es un año de ansiedad. Que, que, que se haga eso en el club a través de tu gestión, porque o sea, vos sos el presidente del destino. Personalmente, vos, ¿cómo te sentís? No, yo estoy muy orgulloso, primero, por el acompañamiento que tengo de todo mi grupo. Eh, y en lo individual, eh, me siento muy feliz. Arrancamos un año hermoso. Eh, terminamos un año muy lindo el año pasado. Eh, ganando muchas cosas, eh, nada, bueno, por sobre todo el respeto de todos los clubes también. Eh, cambiamos la cara del club y, y eso es algo fundamental para nosotros. Es, es una, la Linfur es una liga, como dijo Juan y como dijo Martín es desde los clubes, porque la comisión directiva está integrada por gente de distintos clubes. Sí. Eso está muy bueno. Está muy bueno, la verdad que, bueno, es muy feliz por la presencia de Juan hoy, eh, de Martín, que son personas que apoyan a, a los clubes y nada, sin ellos sería todo mucho más complicado así que nada, la verdad que tenemos a, a los mejores en el otro lado ahora arrancó la liga de veteranos también la liga de los veteranos también <risa> eh, nada, va a ser un año muy lindo, se armó la liga en Hurlingham. así que, que nada, muy contento porque la mayoría de los clubes están, están de este lado eh, así que, que nada, eh, ahí vamos a estar también con los viejos muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, hace calor, así que muchas gracias y bueno, me avisás y vamos a estar ahí. La semana que viene yo te aviso. Así Dale. que nada, Fede, muchas gracias a vos y un saludo para tu viejo y para toda la gente de Única. Dale, que ande todo muy bien. Todo bien.